Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Este directo creo que merece la pena, es una noticia que me parece excelente y quiero pues, que se sepa que en Europa están llegando pues, estas noticias. Vamos a hablar de México y de ciertas medidas que está tomando el señor López Obrador sin entrar si es bueno, si es malo, si es mejor, si es peor. Eso es lo de menos. Simplemente vamos a entrar en algunos detalles sobre el tema de los, del robo de los combustibles y el desabasto que hay en gran parte de México. Porque esto no se entiende cuando un país que es productor de petróleo, que ha llegado a ser el sexto eh, productor mundial en el año 2006, ahora ha bajado un poquito por debajo, pero no penséis que mucho más por debajo. Y creo que es una noticia que eh, se tiene que dar, se tiene que dar porque se empieza a combatir ciertas eh, tramas de la corrupción. Vemos cómo eh, han habido diferentes gobiernos, en México, en España, en muchos países, donde realmente lo que hacen es... Eh, difundir, ¿no? eh, propagar esta sarna de eh, corruptela y esto es algo que se debe de combatir desde el seno de los países, con lo cual yo en el título eh, lo he expresado. México investiga el robo de combustibles. Muy bien, México. Me alegro por vosotros. Pero vamos a dar esta noticia porque creo que México... Eh, Merece, merece, pues que se abra un gran paréntesis en este momento en el mundo y que esta noticia es importante. Pues bueno, parece ser que el gobierno de López Obrador eh, tiene un plan contra el robo de combustible. El bloqueo de las cuentas de 14 investigados, la caída en picado del robo y el incremento de la vigilancia sobre las instalaciones petroleras componen una parte del balance de esta operación, lanzada a finales del mes de diciembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de estas estrategias es el hartazgo de los gobernadores de los estados que llevan, pues, muchísimo tiempo, con problemas de escasez de combustible, de desabasto, sin que se informe sobre un calendario exacto, pero se puede normalizar esta situación. El presidente de México ha comparecido hace unos días, flanqueado por un buen número de altos cargos de su ejecutivo, entre ellos dos generales. Muy bien. Pues bueno, es todo viene a ser como un despliegue de autoridades para eh, eh, tomar cartas ya en el asunto, explicar los avances del plan del robo de combustible. Bueno, ha recibido muchas críticas, eh, bueno, y parece que es que eh, a mí me hace gracia porque cuando un gobierno toma una iniciativa de investigación se le, se le acribilla a preguntas. Se le acribilla a preguntas. Y a veces... Eh, Dar las respuestas, dar pistas. ¿eh? Y esto yo lo veo muy bien por parte de, del, del presidente de México y me da igual quién sea. O sea, me da lo mismo, que sea López Obrador o, o Peña Nieto o su primo. Me da igual, no importa. Pero se está empezando a investigar esto. Y esto es importante. He leído muchas cosas de López Obrador, pero no vamos a hablar de López Obrador, vamos a hablar de lo que eh, atañe en este caso al desabasto. Pues bueno, hay muchas novedades sobre este tema, alguna es la ofensiva, eh, alguna es de esta ofensiva que viene por el lado judicial, es decir, van a sentar en el banquillo a más de uno. El, el gobierno ha bloqueado... La, la cuenta de 14 investigados he iniciado procedimientos penales contra tres funcionarios de Pemex. Muy bien. No puedo poner aplausos porque aquí no puedo ponerlos, pero habría que dar un aplauso. Porque os digo una cosa. En México como en España, las energéticas hacen lo que les da la gana. Petrolíferas, eh, las empresas, compañías eléctricas, etc. Eh, y encima los gobiernos favorecen estas empresas porque responden a una élite mundial y a una élite económica en nuestros países. Y esto hay que cortarlo. Y hay que cortarlo por una sencilla razón. Si México posee en este momento eh, eh, una gran parte de la producción mundial de petróleo, yo creo que gran parte de ese beneficio tiene que revertir en el pueblo de México. Cómo tiene que revertir lo que haya en España en el pueblo español. Y me parece estupendo. Y os digo una cosa, este tipo de cosas hay que empezar a alzar la voz y denunciarlas y no tener complejos. Porque cuando uno denuncia este tipo de hechos, habla de este tipo de historias, tiene que ser muy comedido. Y de hecho yo lo estoy siendo. Pero el alzar la voz es el trabajo que os toca en México. Y os digo una cosa, México siempre ha sido y será y es un gran país, siempre, ¿vale? Siempre. Y que no me venga ahora nadie. ¿Quién te paga para hablar de México? Hablo de México porque quiero. Porque muchos de vosotros me enviáis correos. Y de hecho ya tenemos a cuatro, perdón, a cinco personas de México que nos informan del día a día a través de correo electrónico y los mencionaremos un día aquí en, en algún directo, en algún vídeo, que son personas de México, cinco, y es más, hay personas que están trabajando en prensa, en medios de comunicación. Y os digo una cosa, parece ser que los eh, medios de comunicación mexicanos están comprados o han estado comprados y hay una censura impresionante. Os digo una cosa, me da lo mismo porque ya he recibido muchas amenazas por todos los sitios, para hablar de Soros, por hablar de esto y por hablar de lo otro. Me da igual, pero hay que empezar a alzar la voz con estas cosas. Y esto es extrapolable a cualquier país del mundo, no importa de dónde seas. Vamos a acabar con la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción, las mentiras y la manipulación. Y esto es súper importante. Y os pediría que en, max, en lo máximo posible... Eh, difundierais este vídeo. No por protagonismo personal, sino para que se sepa. Pero vamos a seguir un poquito más con esta noticia. Pues bueno, ya hemos dicho que estos investigados de, eh, eh, que van a tener unos procedimientos penales, eh, los funcionarios de Pemex. Muy bien. ¿Qué es Pemex? Pues es la empresa estatal de petróleo. Es un monopolio monopolio que tendría que desmonopolizarse y descentralizarse el libre comercio del petróleo y privatizarse algunas empresas. Esto ocurrió en España hace mucho tiempo y levantó aquí, bueno aquí había una, una empresa que solo era Camsa, nada más, era Camsa y Camsa eh, era la empresa que manejaba todas las gasolineras de España ¡Todas! Cuando ibas a Francia veías que eran Tan privatizadas y que cada una podía competir por su precio. Y esto también hay que plantearlo. ¿eh? Bueno, pues Pemex, Pemex eh, es la empresa eh, que está dentro de un gran sistema de robo a gran escala de México. Esto es importante. Os están robando. Os están robando la cartera. Bueno, pues si viene el gobierno. Eh, no lo confirma eh, pero bueno quiénes son las personas con cuentas bloqueadas eh, y que está en proceso eh, de investigación hay un señor que es el general Eduardo León trawitz quien fuera responsable de seguridad de Pemex durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto del año 2012 a 2018 aquí tenemos un dato Además, la investigación ha sacado a relucir un sistema de blanqueo de capitales. Esto es una, ¿cómo diría yo? Es una enfermedad, el blanqueo de capitales en los países, señores. Es una lacra. Es una lacra. Esto no se puede permitir. Este, este, este blanqueo de capitales es producto de la comercialización del combustible robado. Pues bueno, transferencias internacionales que llegan a rondar los 2 millones de dólares y la compra en efectivo de joyas y vehículos de lujo. Pues según ha detallado hace unos días el jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. El jefe de la unidad, perdón, he dicho financiera y de inteligencia, inteligencia señores, esto es para quitarse ya las gafas y tirarlo todo por la ventana, que tenga que, inteligencia, intervenir ante sus propios ciudadanos, porque son unos corruptos. Madre mía. Pues bueno, yo me alegro mucho que el señor Santiago Nieto, que es el jefe de la unidad de inteligencia, finan inteligencia financiera, lo he dicho bien, lo he dicho bien, me he equivocado, lo he dicho bien. Inteligencia financiera. Servicio de inteligencia, unidad de inteligencia financiera, a ver dónde se va el dinero. Y luego, luego, me hace mucha gracia que eh, el, el gobierno anterior, el gobierno anterior que habéis tenido, encima llama a, lo, a, la, a la migración masiva en Latinoamérica, venga va, y de hecho salió eh, el, el, el, el Peña Nieto, Diciendo, nada, vengan ustedes para acá, ¿eh? No pasa nada, pero vamos a ver, compadre, vamos a ver. Si tienes una trama de corrupción que no te, no te la quita ni el tato, no te libras, no te libras, y has hecho lo que te ha da dado la gana. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque creo que México necesita un empuje económico, pero no desde las instituciones porque sí, sino desde las instituciones, no porque sí, cuando digo no porque sí, me refiero a las instituciones porque parece que el pueblo siempre pide dinero, parece que el pueblo siempre pide ayudas, no compadre, si es que usted está masacrando a su pueblo. Y estas cosas son las que te hacen sentirte bien. Y esto es lo que hace falta en nuestro país también, en España, y que se sienten a todos en el banquillo. Y que basta ya de corrupción, basta ya de mentiras y basta ya de que todas estas élites que hay, ¿eh? a mí me da igual a quién sirva el señor Peña Nieto o a, a, a, a López Obrador, a la madre que parió al gato Periquito, me da igual, no me importa, lo que yo quiero es que cada país, es lo que a mí me gustaría, cada país tenga las cosas bien hechas y que un fallo de gobierno lo puede tener cualquiera. Y luego puede salir un gobierno, un, un grupo político, una persona, alguien, diciendo pues mire, nos hemos equivocado. Bueno, pues ya está, usted se equivoca y no vuelve a hacer lo que ha hecho. Pero esta trama de corrupción, del desabasto de, de carburantes, madre mía, es que me gustaría, de verdad, ¿eh? Me gustaría de verdad, y esto os lo digo de verdad, de verdad, de verdad, me gustaría que vierais los correos que me están enviando los amigos de México y que me están enumerando todas las tramas de corrupción que hay en México. Y alguno apuntaba, <risa> alguna apuntaba, además, muy gracioso, la verdad, que parece ser que cuando alguien sube y tiene un cargo político, la primera asignatura que tiene que aprobar es la corrupción. ¿Por qué? Por qué? En fin, yo recuerdo cuando era joven, cuando era muy joven. Yo recuerdo un México muy próspero, un México mmm, que tenía mucho que dar, un país norteamericano, un país civilizado, un país, pues que bueno, con sus problemas como todos los países hemos tenido, ¿verdad? Y que a todo el mundo se le puede escapar, pues un error ¿eh? y no pasa absolutamente nada. Pero yo recuerdo un país que era de otra manera. Pero, ¿qué está pasando? Porque, de hecho, los, eh, de hecho los, los amiguetes que escriben, que son de allí, de México, y os lo agradezco mucho, no me han dado autorización para mencionarlos, pero el día que ellos me den autorización, los mencionaré eh, gustosamente. Pues estos amigos me comentan muchas cosas de México. Me comentan que eh, todo el, el gran problema económico, Viene a raíz de todo esto desde hace ya unos 20 años, quizá de antes, pero sabemos que, y esto sí es verdad, que la corrupción ha ido incrementando y ahora todo el mundo roba manos llenas y esto es un gran problema. La prosperidad de México, al igual que la prosperidad de España y de todos los países soberanos, tienen que volver y tenemos que decir basta ya, basta ya a la corrupción, basta ya a los políticos corruptos. Basta ya a que un presidente de un gobierno, como tenemos en España, a tutti plen, ¿eh? aquí no hay problema, que tenemos que coger un avión a costa de los que están trabajando. Hay gente, hay gente que paga sus impuestos, se levanta a las 6 de la mañana, trabajan 12 y 14 horas, muchos, muchos. Y esos señores también eh, pagan impuestos trabajando, ¿eh? se les descuentan de sus nóminas su sueldo. Su impuesto, de su sueldo, perdón. ¿Mm? Y luego miran el periódico y se les cae la cara de vergüenza. ¿Sabéis por qué? Porque, al igual que eh, está ocurriendo en México, en España, exactamente, que todo esto es extrapolable. O sea, esto no es una cosa que ocurra allí o ocurra aquí. Es que ocurre en todos lados, ya. Ocurre en todos los sitios. No se ve reflejado esos impuestos en la población, en mejoras. No se ve. Y no hay ningún partido político que vaya de frente. Porque todos responden a las mismas élites. Podemos decir que en España Partido Socialista, Partido Popular, son acomplejaditos de decir la verdad y de hacer cosas que realmente hay que hacer. Y en México, a mí me gustaría, y esperemos, esperemos, como nos dicen nuestros amigos en los correos, que nos dejemos ya de complejos, que nos dejemos de tonterías. Que si hay que sentar en el banquillo judicial a todos aquellos que están robando la riqueza de nuestros países que se acabaron élites y se acabaron tonterías y esto es una de las cosas que hay que hacer hay que hacerlas ya no por nosotros amigos ya no por nosotros estamos el día a día 16 de enero de 2019 pero esto es una bola, es como, es como una bola de nieve, ¿verdad? Que tú la tiras hacia abajo y va creciendo, va creciendo y esto le va a afectar a tus hijos. Y yo no quiero que mis hijos o tus hijos se vean en la triste miseria después de que nosotros hemos estado manteniendo un sistema con el sudor de nuestra frente y a duras penas se puede mantener. Así que yo doy un gran aplauso a México, ¿eh? que luego nadie venga diciendo que si aquí somos racistas o no, no lo somos, yo por lo menos no lo soy, y me conciencio mucho de nuestros hermanos de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, o de América en general, y que ya va siendo hora que pongamos los puntos sobre las IES, y que si la gente tiene que hablar, que hable libremente, sin complejos, sin miedos, a mí ya las amenazas me las resbalan. Me da lo mismo. Me importa un pimiento. Y creo que a todos, con el miedo, no se nos va a ganar. Así que yo, eh, por mi parte, dejo este vídeo aquí. Quiero que haya una reacción positiva y que todo esto vaya a más. Así que amigos, gracias a todos. Quiero dar una especial, un especial agradecimiento a nuestros amigos de México que me escriben, me informan y tenemos ahí a, a cinco valientes, incluso alguno que otro de un medio de información no muy importante, pero sí de un medio de información donde eh, nos comenta que algunos medios, por no decir el 80%, el 90% están comprados y están dirigidos para que la gente... Escuche lo que quiere oír ¿eh? y cuando hay algo gordo, hay algo importante, hay algo que puede sobresalir de la realidad y que puede ser mayor que la ficción, nos meten por los ojos un partido de fútbol ¿eh? que parece que el partido de fútbol va a movilizar ambos países y, y los continentes y todo esto. Así que, muchas gracias amigos. Eh, un abrazo a México, por allí será ahora eh, mañana de tarde prácticamente y nada más. Yo por mi parte estoy abierto, ya sabéis, mi correo electrónico eblverdad, EBL, verdad o sea, Balta, perdón, blverdad, gmail.com y ahí me podéis enviar todas las noticias de México y chicos, fuerza a México, que vosotros sois muy valientes. Un beso para todos, hasta luego.